Muy buenas y bienvenidos a mi canal Os traigo un diamante cervicapra recién cazado en la reserva de San Fernando Y sin más preámbulo, comenzamos Vemos movimiento allá adelante Mira, sí, son un, una sembra de cervicapra Vamos a ver, allí vemos un macho nivel 3 Vemos otro macho que se esconde detrás del árbol, a ver si lo veo bien Vamos a ver, un nivel 5, un nivel 5, madre mía, que cuernas tiene Voy a hacer el lance con el que pongo la mira a 150 metros y disparamos Disparamos, mira, mira, un, un Axis nos ha salido de detrás, a ver si puedo hacer el lance Vamos a ver, le he dado mal, le he dado mal, otro, otro. este le he dado del culo Bueno, pues vamos a, a recoger nuestro... Nuestro cebicapra. Vamos, perrete. Venga, busca, busca. Recargamos nuestro solo King. Mientras vamos corriendo a, a recoger nuestro cebicapra. La verdad es que es el primero que cazo tras la actualización del Turrax. Que han mejorado un poquito la, la puntuación. Vamos, perrete. Venga. Lo tenemos aquí Que se me va el perrete A buscar a, a buscar el Axis Y no, no quiero que busque el Axis Quiero que busque este Y después ya, ya Recogeremos el Axis Venga perrete Que lo tienes ahí Venga, muy bien Muy bien Ya llegamos La verdad que tiene unos cuernos Muy bonitos Venga, vamos a premiarle Muy bien, hijo mío vamos a ver, siéntate que quiero hacerte una, una fotito, a ver así, vamos a ver, perfecto, sonría cámara, perrete, muy bien, y vamos a, a recoger el diamante, 138,90, la verdad que es precioso, es un animal precioso, Hemos cogido una puntuación diamante de más o menos medio Lo guardamos Y ahora vamos a, a recoger al, al Axis Venga, perrete, busca Que se le hemos dado mal y ha salido corriendo Vamos, perrete Que estás vago, muévete Vaya, me tengo que mover yo para que se mueva él Ya sale corriendo Va a buscar el rastro del de Axis Que le disparamos por la, por la espalda y creo que le dimos en el, en el lomo y el segundo tiro se lo dimos en los cuartos traseros si sí, vemos que la sangre es superficial así que habrá corrido corrido un poquito pero bueno es lo que tiene una vez es se hace bueno el lance y hay otra vez se falla por ejemplo el lance del, del cervicapra ha sido precioso un lance perfecto y este se ha fallado venga perrete Vamos A ver, me gusta una llamada a más, animal Pero no, no, lo veo Venga, vamos, perrete Vamos a recoger el axis Ya no nos quedará poco si sí, ya lo vemos allí El contorno marcado en pian. Y venga A recogerlo Madre mía, está dentro la maleta Que no lo veo si sí, perrete muy bien, que es muy bueno a ver si te puedo, no, lo pierdo lo pierdo vamos a separarnos un poquito a ver si vemos el contorno se me activa la E para recogerlo venga si, sí, vamos a, a confirmar efectivamente le hemos dado carne, carne, o sea ha sido un mal un mal disparo así que lo logeamos y voy a preparar el vídeo para subirlo a Youtube inmediatamente porque este lance me ha encantado